¿Se ve ahí el teléfono o sí. no? Sí, sí. Travel Transport es una empresa de turismo. Eh, no es una empresa de turismo convencional. Solamente hacemos turismo deportivo. ¿Qué se entiende por turismo deportivo? Giras, clubes, colegios, delegaciones, federaciones. En el cual nos ocupamos del de armado integral de todo lo que es un viaje deportivo. Valga la redundancia. Eh, la parte aérea el alojamiento, la organización de eventos deportivos, clínicas o capacitaciones. Por supuesto se le agrega la pata del turismo con, con excursiones, con actividades recreativas. Pero vos me decís, mirá, eh, me quiero ir de una de miel con mi familia, eh, perdón, con mi mujer, con mi novia, me quiero ir de vacaciones con mi familia. Y eso es algo que lo hacemos cuando nos lo piden como una empresa de turismo. Pero no es, digamos, a lo que nos ocupamos o en lo que nos enfocamos, sí en lo que es giras deportivas y el, y el armado integral de lo, de lo que eso conlleva. Digamos, yo creo que la relación de dependencia me sirvió eh, no solo para aprender, eh, sino para tener conocimiento de cómo se manejan las estructuras. En aquel entonces eh, la empresa para la que trabajaba era grande, una empresa de turismo que dentro de lo que es el turismo es raro que haya 30 o 40 empleados, pues son más chicas, más familiares, más reducidas en personal. Eh, por supuesto que, que me ayudó. Fue una buena escuela. Reconozco que por más que uno tenga la necesidad de, de, de arrancar su actividad comercial independiente, eh, trabajar en una estructura, relacionarse... Siempre es lógico que uno, uno va aprendiendo, va tomando lo positivo, tomando lo que sirve y tratando de descartar lo que considera que no es eh, oportuno. Nace mi segundo hijo hija en este caso y apenas había nacido yo estaba respondiendo mensajes teléfonos mails y demás y dije no hay un momento para cada cosa y yo realmente lo que quería era tener mi propio emprendimiento personal afrontarlo como corresponde pero también de alguna forma manejar a cierta etapa de, de la vida de cada uno lo que mi intención era tratar de manejar los tiempos que es lo único que no ni se compra ni se recupera la vida, el factor tiempo. Eso era lo que a mí me, me entusiasmó a poder armarme independientemente y tener el manejo propio de lo que serían los tiempos cuando uno trabaja, cuando uno se lo dedica a la familia, cuando uno está con los amigos y demás. Sí, eh, fin del 2015, cuando asume Macri, eh, una decisión te diría la más importante de la historia o de la, o la vida de la empresa un año muy bueno en ventas, un año muy bueno en giras y terminó siendo el peor porque a raíz de que la evaluación que todos conocemos eh, terminamos de cobrar las giras a un dólar de 9,80 creo que está en su momento y cuando terminamos de pagar los servicios el dólar estaba a 14, lo cual nos llevó o a analizar decir bueno ¿qué hacemos? ¿dónde estamos parados? Eh, uno dice, no voy a tirar tantos años a la basura. Pero por otro lado, te nos teníamos que enfrentar a una realidad que no sabíamos cuál era el desenlace. Eh, a título personal, sabía que siempre iba a seguir para adelante, cueste lo que cueste. Obviamente que se hizo difícil. Bueno, reunión con contador, reunión con abogado y dijimos, ¿qué hacemos? Porque estábamos terminando de pagar giras a un dinero que obviamente no alcanzaba. Y ahí en su momento... Decidimos de manera común en seguir adelante, en no bajar el nivel de los viajes, en no dejar a ninguna persona afectada y bancarnos las puertas adentro internamente y seguir como si nada hubiese pasado. Creo que ese momento fue el más importante de la vida de mi empresa porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Lógicamente pues vino el 2016, 2017, los clubes vuelven a confiar. Eh, porque no es lo mismo que sea todo en un ámbito normal que con estas trabas que, que, que va poniendo el país o la economía o las situaciones y se diría que fue el momento más difícil de decir che, seguimos para adelante o bajamos la cortina y hasta acá llegamos. Eh, la verdad es que nosotros tenemos dos conceptos o dos ideales o dos llamémosla como quieran. La primera es toda relación que empieza con un vínculo comercial eh, a lo largo del tiempo termina siendo una relación de amistad porque si bien el vínculo inicia como algo comercial un negocio, un producto, un paquete, un servicio eh, a lo largo de los años y con clubes que repiten las experiencias eh, termina siendo una amistad por supuesto que hay que regarla, por supuesto que hay que mantenerla pero la realidad es que tratamos de todo lo que empiece como algo comercial continúe a lo largo de, de los años el otro tema importante es que tratamos dentro de lo que es una gira que nunca nadie se quede abajo por un tema económico. Se le busca la vuelta. Eh, por lo menos en los casos que nos hemos enterado eh, nos gusta tratar de colaborar o compartir o ayudar porque entendemos que no todas las situaciones económicas en un plantel, en una delegación, en un club, en un colegio son las mismas y creo que un poco eh, la situación es tratar de colaborar con quien no puede. Si tenés una delegación de 50, 60 70 personas y uno o dos están complicados, vamos para adelante después se verá revista, publicidad lo que fuese, pero la idea es que nadie se nos quede abajo en una gira por algún tema económico